La Biblioteca Central UNSAM cumple 10 años y tenemos muchos motivos para festejar. Queremos compartir el trabajo llevado adelante en estos años, guiado por nuestros valores. Libertad intelectual. La colección de más de 50.000 volúmenes refleja las necesidades y diversidad de intereses de la comunidad académica. El repositorio institucional, creado bajo la premisa del acceso abierto, Sigue estándares de calidad, preservación y protección del contenido. Compromiso con la inclusión digital. 50 tablets y 28 notebooks disponibles para préstamo. Compromiso con el trabajo en red UNSAM. Participación en actividades y proyectos institucionales. Trabajo colaborativo con las bibliotecas UNSAM. El Centro Día y Biblioteca La Nube Alfabetización informacional Ciclo de capacitaciones, canal educativo en YouTube, servicios presenciales y virtuales Compromiso con la accesibilidad La biblioteca participa en la Comisión Universitaria de Discapacidad y Derechos Humanos Excelencia este año obtuvimos el séptimo lugar en el ranking de bibliotecas argentinas. En el 2016, ABRA otorgó una distinción al proyecto ALFIN. La Biblioteca Central implementó el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria COA y desarrolló el catálogo cooperativo de las bibliotecas UNSAM siguiendo estándares internacionales. Solidaridad y cooperación con la comunidad universitaria y bibliotecaria. El equipo de la biblioteca participa activamente en congresos, jornadas y reuniones bibliotecarias. La Biblioteca Central como sede de prácticas profesionales para estudiantes de bibliotecología y del taller-tarea. El trabajo mancomunado junto al equipo de especialistas y voluntarios Posibilitó la recuperación de los libros afectados por la inundación del año 2013 Trabajo colaborativo en redes Rediab, BDU, CiU, Bibliotecas del Conurbano Bonaerense Organización de diferentes eventos y jornadas de interés profesional Ética profesional Espacios de capacitación abiertos para el personal de la Biblioteca Central, de la Red UNSAM y para los bibliotecarios del país. Este año, en pandemia y a distancia, también acompañamos a la comunidad universitaria brindando servicios de calidad. Queremos agradecerles por acompañarnos durante estos 10 años. Sigamos creciendo juntos.